La Voz Autorizada del Experto Valle Mi nombre es Víctor Hugo Murillo Escobar. En esta ocasión vamos a aplicar Bigantol a este lote de ganado. Eh, se está enfocando como protocolo para la preparación del siguiente empadre. Estas vacas tienen aproximadamente 30 45 días de haber parido. Y se tiene programado que para el día 60 estas entren a un programa de empadre. Entonces se va a aplicar 5 ml de Vigantol, que es la dosis para ganado adulto. Eh, como ustedes saben, Vigantol es acuamisible, diferencial, con todos los vitamínicos en el mercado. Esto lo hace mm. mucho más biodisponible en, en el organismo del animal. Y esto nos va a ayudar en el sentido de mejorar nuestra tasa reproductiva. En esta época de invierno, en los potreros en esta región regularmente empiezan a bajar un poco de calidad, empiezan a ser un poco más fibrosos, a tener un poco de menos vitaminas, y por eso es que se recomienda el uso de Vigantol en esta temporada, más si es que estas vacas parieron hace un poco tiempo, Entonces, pues para tener un, garantizar nuestro resultado en nuestro programa de empadre, necesitamos aplicar Vigantol. Contiene vitamina ADE, lo que significa que son vitaminas del grupo de las vitaminas liposolubles, las conocemos. Esto es decir que su composición tiende a ser grasa. Entonces, estas regularmente se escasean en la temporada de seca en el ganado. La vitamina A, por ejemplo, nos ayuda en mucha parte, en la parte de los epitelios, tanto del rumen, de los diferentes estómagos del animal, en la parte del pelaje y la parte inmunitaria primaria del ganado en, la, en el caso de la vitamina D y E ya nos va a ayudar más en la parte reproductiva y del desarrollo del ganado en el caso de Bigantol se puede aplicar intramuscular o subcutáneo no hay ningún problema en el caso de Bigantol se recomienda la aplicación junto con Catosal que nosotros le llamamos cóctel Bayer esto nos va a aumentar nuestro nuestra tasa de, de preñez para nuestro programa reproductivo la voz autorizada del experto valle